No sé si puedes sentirte como en casa en este mundo Desde donde estás Ahora puedes verlo todo Dime, alma mía Los fugaces somos nosotros Y no las estrellas Es verdad que solo vivimos en un sueño a velocidad vertiginosa Sé que no puedes responder estas preguntas Pero de todos modos Vamos a intentarlo. Ven y comparte el baile. Las marcas de tu cuerpo indican un atacante hombre. ¿Lo conocías? ¿O era él uno de las sombras? No tenías identificación. Tu ropa estaba hecha jirones. No hubo violación que tenías tú por lo que pagaste con tu vida. Cambio en efectivo. Joyas. En otras palabras, nada. Típico. Es hora de empezar, de inmediato me doy cuenta de los golpes y la muñeca fracturada, las marcas en tu cuerpo pálido parecen las de un mapa de caminos, te hacen ver tan frágil, la fractura en la muñeca pudo provocarla con un golpe, con un objeto sin punta. El maldito. Clavícula dislocada. Tal vez por golpearte en el piso. Trataron de estrangularte. Luchaste por aire, por vida, parece que de pronto empezaste a sonreír y por un momento breve pienso que tratas de aligerar mi dolor, mi remordimiento por verte en este estado, pero luego recuerdo que solo es el inicio del rigor mortis, la sangre seca junto a tu boca, sabías que ibas a morir. Las y cortadas en tus brazos y rodillas muestran tu esfuerzo por levantarte. Sin embargo, quiero pensar que le diste un buen golpe en la boca. Las laceraciones en tus nudillos indican esa posibilidad. Así se hace. Un momento. te parece? Un pedazo de diente del infeliz. Ya te atrapó. Ya te atrapó, maldito infeliz. Únicamente. Queda una cosa por hacer. Me permitiste registrar tu cuerpo en busca de respuestas. Ahora, déjame penetrar en tu alma. Necesito saber quién eres. La gente cree que soy un caballero armado Un salvador Pero en verdad solo soy un recipiente Que contiene los recuerdos de quienes ya se fueron De quienes ya no tienen dónde guardarlos Deben pensar que me regocijo en mis victorias Debe dar la impresión de que nunca pierdo una pelea Y pierdo mucho Los que no puedo alcanzar los que no puedo salvar a tiempo Ellos son a los que siempre llevo en mi interior Y a ellos les guardo un luto eterno Disculpen Conocen a esta mujer Yo solamente quería estar con ella. Yo no lo hice. Yo no lo hice. Yo no lo hice. No, yo no quería mandarme. Yo nada más quería estar con ella. Yo nada más quería estar con ella. En la misma mesa, lee el mismo libro. Por suerte no habías digerido tu última comida, Chelsea. Hay muy pocos lugares en la ciudad en donde se sirve pay de zarzamora a esta hora de la noche. Solo tenías tus sueños y pensamientos delante de ti. ahora estás en mi interior, para siempre.